Teoría crítica y colonialidad del poder, el ejercicio colonial del poder y la actualidad de la crítica en memoria de Aníbal Quijano. Nuestro presente se encuentra en crisis. Hoy en día nos encontramos en una modernidad colonial eurocéntrica en crisis. La modernidad y su progreso se han padecido desde América y desde Europa de formas distintas. Europa, sin embargo, se ha ostentado como si poseyera un privilegio protagónico en los saberes, prácticas y efectos de la modernidad. Sin embargo, nuestra América tiene algo que decir porque forma parte de la modernidad, porque le compete y porque ha sufrido esa modernidad desde una práctica muy particular de dominación que más tarde se volvería hegemónica y mundial, la dominación colonial del poder estudiada por el sociólogo Aníbal Quijano. Con el apoyo de este pensador y los autores de la teoría crítica, se busca explicar que, ante realidades, saberes, prácticas y efectos en crisis, se requiere siempre un pensamiento crítico que se le enfrente y que le haga frente. El propósito de este texto es analizar la actualidad de la teoría crítica y la pertinencia del armazón teórico en un contexto americano y sobre todo como en nuestro caso latinoamericano. Puesto que la dominación que vivimos es colonial, se trataría de proponer el término de dominación como parte de la actualidad de este entramado conceptual. Es cierto que en muchos ámbitos de estudio, ciencias políticas, sociología, historia, se ha utilizado el término de dominación, sin embargo, el objetivo de este análisis es proponerlo como parte del vocabulario de la nueva crítica para ofrecerlo y discutirlo con la crítica social, es decir, la crítica de la sociedad civil latinoamericana, esto es, de los grupos organizados de trabajadores nacionales frente a empresas transnacionales, de los pueblos originarios, de migrantes, de obreros, de mujeres, de grupos LGBT+, quienes luchan por hacerse visibles y reivindicar sus exigencias de justicia, las cuales siempre han sido silenciadas por una estructura de poder jerárquica, vertical y de subyugación. Son los grupos organizados de la sociedad civil que, apropiándose de estas nociones, nos obligan a repensarlas y introducirlas en el vocabulario de la teoría crítica. Para estos grupos, la teoría crítica también tiene que hablar, es decir... Se trataría de reactivar la teoría crítica desde la dominación colonial del poder, lograr que estas dos escuelas de pensamiento se encuentren desde la experiencia histórica política de nuestro tiempo, que las confronta al problematizarse mutuamente de otros modos y otras formas críticas posibles. Frankfurt, su escuela y sus pensadores tenían un carácter marcadamente europeo con pretensiones de universalidad. Por tanto, si se quiere interrogar de manera crítica América Latina, se vuelve indispensable poner examen la actualidad del pensamiento frankfurtiano para pensar una y otra vez sus ideas, sus preguntas, sus preocupaciones, su discurso político y social, puesto que es desde ahí donde se configuran ciertas maneras de acceso al conocimiento, de entendimiento de la realidad, del reconocimiento de la violencia, de prácticas, de transformación, de estrategias, de subversión, intervenciones técnicas y las relaciones con nosotros mismos, con los otros y con el mundo que configuran nuestras experiencias. Teniendo en cuenta que ningún discurso, ninguna teoría, ningún glosario conceptual y categorial puede mantenerse puro, es decir, sin cambios y transformaciones en sus interpretaciones y usos, resulta indispensable el análisis del vocabulario de la teoría crítica. Por supuesto... Toda recontextualización teórico-conceptual en la historia implicaría también una resignificación y una refuncionalización, es decir, llevar el vocabulario básico de esta teoría hacia otros propósitos críticos nuevos. Y sobre todo, retomar a la teoría crítica tiene que venir antecedido de la posibilidad de su puesta en cuestión. Lo que nos interesa aquí y que Aníbal Quijano ya había visibilizado y puesto de relieve es que América Latina no puede pensar la modernidad sin evidenciar que está atravesada por una dominación colonial del poder, es decir, no hay modernidad que no sea colonial. Pensar o repensar la teoría crítica desde América Latina intentaría rescatar un andamio conceptual y reactivar partes de esa teoría, sobre todo con el instrumental crítico benjaminiano, sin que estos conceptos permanezcan invariables, se trataría de dejar una marca o huella de manera decisiva en el vocabulario de la crítica y actualizar, es decir, poner en acción a la crítica y analizar sus efectos, tanto en la teoría como en el campo de la crítica social. De acuerdo con Aníbal Quijano, a partir de la llegada de los conquistadores a lo que hoy conocemos como América y en específico América Latina, un nuevo, patrón, un nuevo patrón de poder social, histórico y político comenzó a configurar las relaciones sociales en relaciones de dominación. Este patrón de dominación, que más tarde se volvería hegemónico y mundial, es conocido como colonialidad del poder. Esta colonialidad afecta a cada dimensión de lo social, de lo histórico y político, incluyendo la subjetividad. Dentro del conjunto de prácticas y procedimientos que producen y reproducen este paradigma de dominación social, es decir, dentro de las tecnologías de la colonialidad, un elemento clave es sin duda la idea de raza y el ejercicio del racismo. ¿Es la raza una invención o algo natural? Quijano dirá que de hecho se trata de un constructo mental propio de la modernidad, cita de Quijano. La idea de raza en su sentido moderno no tiene historia conocida antes de América, eh, fin de la cita. Esta experiencia típicamente americana de la dominación colonial del poder consistía en... Número uno, remarcar los rasgos fenotípicos de los habitantes de Abya Yala, es decir, América, por ejemplo en el color de piel, el tono y forma del cabello, la apariencia física del rostro y del rostro del cuerpo, entre otros. Número 2. oponerlos a los rasgos fenotípicos europeos, llamados por ellos mismos conquistadores. Número 3, inventar una identidad general, abstracta, forzada, lo indio o lo indígena basada en la omisión, indiferencia y olvido de lo plural, lo específico lo múltiple y lo diverso de una variedad de sociedades, los mexicas, los toltecas los mayas, en el sur los quechas o los aymaras. Número cuatro, hacer aparecer esta identidad indígena, así como sus historias, lenguas, saberes, productos culturales e intelectuales jerárquicamente inferiores frente a otra identidad que era igualmente nueva, lo blanco o lo europeo. Cita de Quijano. La primera identidad geocultural moderna y mundial fue América. Europa fue la segunda y fue constituida como consecuencia de América, no a la inversa, fin de la cita. Es decir, no hay Europa sin América. La raza se naturalizaba así como una supuesta estructura biológica y justificaba una situación de evidente y necesaria inferioridad de las identidades social e históricamente inventadas hasta entonces. ¿Quiénes? Los indios, los indígenas, los negros, los mestizos. Los colonizadores al inventar, al nombrar, al conquistar y al dominar a América pusieron en marcha una operación de violencia basada en la creación y posterior oposición, jerarquización, exclusión de esas identidades pues toda identidad se configura de antemano con una modalidad de dominación Lo que hace este término problemático, identidad, es producir la suposición de que Número uno Existe un grupo de personas en tanta identidad con un referente ontológico. Número dos, que estos sujetos que integran el grupo son homogéneos. Número tres, por tanto, conforman una identidad, tienen una unidad perfectamente reconocible bajo ciertas características y fundada en ciertos rasgos físicos. Los efectos más violentos de las identidades más allá de construir sus subjetividades cerradas sobre sí mismas, naturalizadas, cancelando sus potencialidades históricas y en devenir, es crear formas y modos de exclusión. Toda subjetividad y todo cuerpo que no se reconozca, que no se adapte y que no se apegue a la identidad inventada, abstracta y general, queda fuera. Ni el indio, ni el indígena, ni el negro, ni el mestizo hacen alusión a un dato empírico. No es un grupo o grupos de personas que encontremos ahí afuera en el mundo, sino que se trata de figuras de exclusión, de una descripción de aquellos que no conocemos y que se han vuelto preocupantes para nosotros, que tienen lugar a través de una construcción discursiva. Estas figuras no son entes materiales, empíricos, distinguibles y anteriores a la enunciación, a la argumentación, al discurso ni al lenguaje, sino que tienen lugar porque alguien o algunos las nombran, las llaman, las distinguen, es decir, las inventan. En un necesario ejercicio de genealogía, recordemos que cuando el pensamiento griego se preguntaba quién era el amigo y quién era el enemigo, tenía lugar esta misma operación violenta de construcción subjetiva, identitaria y de exclusión. Platón consideraba como amigo al heleno porque tenía la misma cultura, educación, hablaba la misma lengua y había nacido de la misma tierra, es decir, compartían la misma idea de civilización. Por el contrario, todo lo que no era griego era bárbaro. Los extranjeros, los enemigos, a los que hay que hacerles la guerra, a los que hay que esclavizar y eliminar. El discurso del bárbaro se constituía como todo aquello exterior y opuesto sobre lo que se constituía lo griego. Se trataba del discurso de los griegos respecto de su propia superioridad. Para Aristóteles, en el libro primero de la política, era una preocupación preguntarse cómo reconocer al heleno del bárbaro. ¿Qué ocurría si un bárbaro tenía cuerpo de leno? Además de estar basado en el aspecto físico, era posible reconocer al amigo del enemigo por la lengua y el uso del habla. Los bárbaros eran aquellos que hablaban mal el griego. El bárbaro a seco del indígena. Lo indígena se nos aparece como lo barbárico. Estos imaginarios de civilización, estos discursos de exclusión, esas enunciaciones de inferiorización dan cuenta de luchas por el poder. Así como lo heleno se constituía sobre la tiranía hacia lo barbárico, así también lo europeo se construye sobre las ruinas del inventado como americano. Así fue como la invención del otro, lo indio, lo indígena, lo negro, lo bárbaro, tuvo lugar. Un gobierno sobre los cuerpos construye en primer lugar al otro, al opuesto, al contrario, al enemigo, para después legitimar la superioridad y la identidad del uno, lo blanco, lo europeo, lo griego. ¿Por qué la figura del bárbaro y del indígena tienen connotación negativa e inferior? Al igual que la jerarquización de identidades, Ciertas formas de la subjetividad, de lengua, de cultura, de belleza y en especial de conocimiento y producción de conocimiento propias de Europa, se asumían no solamente como superiores, sino como las únicas. La misma racionalidad y la misma modernidad fueron imaginadas exclusivamente como europeas. Las instituciones hegemónicas se volvían también universales y se consideraban modélicas para el resto de la población mundial la familia monogámica y heteroparental, la civilización occidental, el estado de nación de la modernidad, entre otros. ¿Quién recuerda a los bárbaros, a los oprimidos, a los vencidos, a los pueblos originarios, a los de abajo? Benjamin nos enseña que la historia no es ningún lugar objetivo, desinteresado, pasivo o neutro, sino por el contrario, su fuerza crítica le permite poner de manifiesto lo histórico-político como esfera de conflicto. No se trata de apropiarse en tanto propiedad de los anhelos e ilusiones del futuro, es decir, del progreso, sino que el verdadero campo de batalla está en el pasado, ahí en donde los ingenieros de la historia construyen su falsa universalidad con el festejo de nuestras derrotas. Cita de Dialéctica de la Ilustración. Mientras la historia real se haya entretejida de sufrimientos reales. Fin de la cita. Es decir, entretejida de muertes, de tristezas, de penas, de vergüenzas, de nuestros muertos, que también son las nuestras. Esas historias de dolores e injusticias son las que tenemos que detener. Estas ruinas de la memoria también ponen de manifiesto el olvido de la alteridad. No se hablaría por tanto de una memoria ni de una clase oprimida, sino de una multiplicidad de memorias sociohistóricas, de luchas, de resistencias, de cuerpos, de mundos y formas de hacer mundos otros, siempre plurales, diversos y complejos. ¿Cómo reactivar estas memorias frente a la tiranía de la historia universal y la dictadura de la superioridad colonial? Mediante la recuperación de la tradición, que no se trataría de cualquier proceso, costumbre, folclor o usanza del pasado. Cualquier memoria, experiencia y tradición sin puesta en cuestión cae en el abuso. Cuando la dominación se monta sobre la tradición, tiende al conservadurismo como procedimiento que busca producir, reproducir y conservar mecanismos que ejercitan relaciones sociales basadas en las jerarquías, en la imposición de discursos, en el sometimiento de subjetividades otras, en la construcción vulnerable de cuerpos, instrucciones de manual propias del fascismo. Por el contrario, buscamos una tradición crítica como ejercicio político-social de desobediencia, como estrategia de resistencia, como fuerza colectiva, como memoria indócil, como tradición de los oprimidos, cita de Benjamin. Y esa tradición, por cierto, es ella misma algo plenamente vivo, extraordinariamente cambiante. Esta politización de las memorias colectivas busca vencer al enemigo, a las injusticias del pasado, la catástrofe de la historia, la crisis del presente, es decir, al anticristo. Benjamin no fue el único, ni el primero. En hacer una teología política, Carl Schmidt había representado a los árabes como anticristo frente al imperio romano y asimismo en el siglo XX al occidentalismo secular y al comunismo ateo el jurista invocaba al catejon, concepto católico de origen paulino, como aquel que evita que llegue el anticristo. Mientras el imperio de Carlomar no había sido ese dique contra el islam, el nazismo se volvía esa fuerza de orden y e legalidad, el moderno catejon capaz de evitar el advenimiento del bolchevismo ateo. Y si es por el contrario... Y si es el nazismo su poder absoluto y la imposición del estado de excepción, el mismo anticristo, Benjamin asumía así la lucha del fascismo bajo un imaginario teológico, más que una figura religiosa, metafísica, el anticristo es por demás material, por demás real, por demás aniquilador, catastrófico. Encarna dictaduras modernas, estados neofascistas, relaciones violentas, estructuras desiguales, injustas a las que estamos sometidos. No habría uno sino múltiples anticristos, capitalista, fascista, patriarcal y por supuesto colonial. El anticristo cual sea aparece y tiene lugar también dentro de la, de la dimensión de lo micropolítico, dentro de nuestras relaciones sociales de poder de todos los días. Entonces, cuando un acto, ejercicio, práctico, procedimiento esté atravesado por la jerarquía, la violencia, la desigualdad, la injusticia, es decir, la dominación, ¿no estaría ahí la presencia del anticristo? Y no sería justamente ahí, cuando se abre la posibilidad de la llegada del Mesías, es decir, de una, ac una acción política, revolucionaria, colectiva, crítica, que se le enfrente, Recordemos que en la teología cristiana el Mesías y el Anticristo aparecen y se presentan juntos, frente a un presente en crisis anticristo es necesario un saber crítico que se le enfrente mesiánico. En tanto, relaciones de poder cambiante, dinámicas, azarosas y contingentes, significa que a veces nos encontramos en una acción mesiánica y a veces nos comportamos como anticristo, sí, la dominación y en específico la colonial, Llega a tal extremo de violencia que incluso las tecnologías de la colonialidad, el racismo, el epistemicidio, la migración, el genocidio pueden llegar a tener lugar sin necesidad de un colonizador. Estas maquinarias coloniales del dominio han sido puestas en acción de tal forma que a veces... Son los mismos cuerpos excluidos, dominados y vencidos, quienes las ponen en marcha, no solo en sus relaciones con los otros, sino incluso sobre ellos mismos. En una suerte de neocoloniaje, es decir, en una reconfiguración contemporánea de las prácticas jerárquicas de sujeción y subyugación, son estos cuerpos y estas subjetividades que, marcadas por dichos ejes de opresión inventados y construidos como indígenas, negros o mestizos, son los que llegan a considerar su propia apariencia, historias, lenguas, sus propios saberes y producciones culturales y de conocimiento como inferiores frente a la hegemonía eurocéntrica. La herida colonial no solo nos lastima a nosotros, sino que incluso con ella herimos, lastimamos, vulneramos y vilipendiamos a otros. quienes, A nuestros propios pueblos originarios, a las mujeres, a grupos LGBT, a los trabajadores, a los migrantes. Peligro de entregarse como instrumento de la clase dominante. Benjamin. No porque estas prácticas se ejerzan contra nosotros mismos y contra los demás, significa que estos cuerpos se encuentren menos dominados. Esta puesta en acción de las relaciones de poder colonial, únicamente aumenta, reproduce y acentúa una estructura en donde ellos mismos son y siguen siendo los sometidos, los vencidos, los dominados. Este es el funcionamiento básico de la colonialidad, es un ejercicio siempre de poder. Y frente a esta catástrofe, ¿cuál debe ser el papel de la crítica? el de un ejercicio siempre vigente, permanente, siempre actual, uno en donde incluso la crítica se vuelque sobre sí misma, sobre sus preguntas, sus preocupaciones, sus propuestas, sus referentes, sus autores, sus nociones básicas, interrogarlas en sus tareas, en sus usos, en su acción. La apuesta es por conjugar esta actividad de la crítica con las experiencias históricas, políticas y sociales de nuestro tiempo. Llevar a cabo esos actos mesiánicos en donde la potencialidad histórica de las memorias colectivas sea revolucionaria y logre inventar nuevas formas sociales que venzan las actuales relaciones sociales de dominación existentes. La fuerza es débil, pero el pasado nos reclama. Ya sé que no aplauden. Gracias.